A ver, mis rescatados, aquí se hace guantes, tarzán completo, lombriz, caimán, chato y apache. ¡Ay, no, Domingo, papito, eso no se hace! Si ve, se quedó sin almuerzo. ¡Dejadle cuidado! Ahí se me hacen las muñecas, Virginia, salsa, maya, lluvia y las chiches. Ahora voy con los nuevos. Hay poquito, pero hay para repartirlo entre toditos porque yo los amo mucho, mis flaquitas. Ante los múltiples casos de maltrato y abandono, la deficiente intervención de las autoridades, la saturación de los refugios de entidades defensoras de animales, el sufrimiento de personas que ven impotentes la crueldad contra otros seres, muchos individuos desde la sociedad civil han decidido ser actores de cambio al rescatar y recuperar animales de compañía. Aunque esta labor siempre es bien intencionada, si no se realiza bajo parámetros de responsabilidad y calidad, puede causar mayor daño al animal e incluso afectar al propio rescatista. Por eso, si usted va a rescatar a un animal, debe saber cómo hacerlo. Y su merced está como lánguido, como apestado, debe tener lombriceras. Pero a mí me han dicho que es bueno un colado de cáscaras de plátano y media cucharadita de tinerlo ir a preparar. ¡No! Si usted se considera capaz de ayudar a un animal abandonado, extraviado, enfermo, Herido o víctima de maltrato, siga estas indicaciones. Acérquese con seguridad y maneras suaves. Evite un ataque o huida del animal provocado por su dolor, miedo o estrés. Si está mal herido, no lo mueva. Llame de inmediato a un veterinario y siga sus indicaciones. Busque placa o chip de identificación. Si no tiene, indague en el vecindario y publique avisos en redes sociales. Llévelo a un hogar de paso adecuado mientras se ubica en un hogar responsable. Solicite ayuda a las autoridades y no desespere si no acuden. Recuerde, es esencial exigir a los gobernantes acciones efectivas en rescate animal, educación contra el maltrato y castigo al maltratador. Ay, su merced, discúlpeme, pero yo no le puedo recibir esos seis cachorritos. Su merced no tiene buen corazón. Sí, pero es que de buen corazón no solamente viven los animalitos. Vea, merced, yo le voy a dar el nombre y los teléfonos de unas fundaciones pero ellos también están llenos. Más bien su merced como buen cristiano los puede ayudar y darlos en adopción. Y opérelos, con permiso. ¡Ay, cómo fue difícil! a esas criaturitas, todas peludas, todas lindas. Pero bueno, yo ya entendí que es mejor tener cinco bien tenidos y no a medias. Los animales no son cosas, son seres que sienten, y por eso debemos respetarlos y protegerlos.